¡Acción! ¡Acción! Alberto! ¿Qué estabas haciendo ayer? ¿Qué? Uh -huh. <coughs> eh. Este panuelo no es lo que tú crees. Es Alberto. Es, es. Dime la verdad ya. Este, bueno, la verdad es la siguiente. Estamos practicando para ir a la guerra y de repente sí apareció quién? ¿Eh? Ella. Ah, ¿Eh? de ella. Ella. Una chica. ¿Cómo se llama ella? Ella. <risa> ¿Ella es ella? Carmen. Ah. ¡Oh, Carmen! Uh -huh. Preséntate. Uh -huh. Carmen, ¿habéis dejado tu, tu pañuelo? <risa> uh -huh. Así que este pañuelo es tuyo. Ah, ya entiendo. Ah, ya <risa> no entiendo. Ah, no. I'm <laughs> not